Quizá lo más importante a la hora de plantear una presentación es tener claro de antemano cuál es su propósito, cuál es su objetivo, qué es lo que queremos conseguir. Solo cuando esto lo tengamos claro podemos tomar las decisiones adecuadas y ver, por ejemplo, qué lenguaje utilizar, cómo debemos emplear el tiempo, la estructura que debe tener la presentación, cuánto debemos tardar o incluso cómo debemos diseñar las diapositivas. Hablando de diapositivas, el experto en presentaciones, Andrio Abela, ha encontrado un ejemplo muy curioso que os voy a enseñar ahora. Fijaros en esta diapositiva. Bueno, está en inglés, pero el contenido la verdad es que no nos importa. Parece ser que es de temas económicos. Habla ahí de cambios en el mercado, rotura de maquinaria... Bueno, fíjate solo en el aspecto. Es una diapositiva pues convencional, con un fondo verdoso, con un simbolito ahí detrás del título y con su lista de viñetas. Fíjate en esta otra. Solo en el aspecto. Es prácticamente idéntica. Tiene un fondo muy parecido, un color parecido, la típica lista de viñetas, el mismo tipo de letra, la misma tipografía. Aunque bueno, parece que es un tema diferente porque habla ahí de energía nuclear, no sé qué. Bueno, ¿por qué es interesante este ejemplo? Fíjate en las dos diapositivas. Son prácticamente idénticas. Pero la primera está hecha por un estudiante de segundo de carrera en una titulación de economía. Y el objetivo es hablar de un tema concreto en clase a sus compañeros. La segunda diapositiva pertenece a una presentación dada por la Agencia de la Energía de Estados Unidos a una selección de líderes mundiales para convencerles de que Irán está desarrollando armas nucleares y que no está desarrollando su industria nuclear con fines pacíficos. Fíjate, en la primera lo que está en juego es la nota de un trabajo en clase. En la segunda está en juego una guerra nuclear en el mundo. ¿Cómo puede ser que dos presentaciones tan diferentes acaben con diapositivas prácticamente idénticas de aspecto? Esto no puede ocurrir. Tenemos que tener claro el propósito de una presentación y tunearla, cambiarla, diseñarla para hacerla más eficaz para ese propósito, para cumplir ese propósito y no otro. Claro. ¿Cuántos diferentes propósitos hay para una presentación? Se pueden hacer muchas clasificaciones. Nosotros vamos a hablar de los ocho propósitos que ha elegido Javier Reyero, un periodista y experto en comunicación español que en su libro Hablar para convencer nos desglosa esos ocho propósitos que él considera importantes y que cubren yo creo la totalidad de las presentaciones que se pueden plantear y vamos a verlos de uno en uno. Para cada uno de ellos Vamos a explicar en qué consiste ese propósito y pondremos algún ejemplo de alguna presentación que en principio está planteada para cumplir con ese propósito. Y lo más importante es que vamos a ver consejos que debemos seguir cuando el propósito de nuestra presentación sea ese. De todas formas, en el material del curso tienes información más detallada y más consejos de lo que yo voy a contar ahora. Te puedes consultar. Bueno, vamos con el primer propósito. Este es muy fácil, informar, un ejemplo, una clase de universidad, una reunión en una empresa para informar a los compañeros o al jefe mejor de cómo, cómo marcha un proyecto que tenemos entre manos. Cuando el propósito de una presentación es informar, de lo que se trata en el fondo es de dar a conocer unos datos, una información que nosotros tenemos y queremos compartir con la audiencia. Bueno, pues... Un consejo fundamental es tener cuidado con la cantidad de información que suministramos. El exceso de información lo único que provoca es confusión. Tenemos que dosificarla. ¿De acuerdo? Ese es el consejo fundamental. Exponer la información pero con cuidado, sin pasarse. Puede ser que la audiencia necesite más información de la que nosotros damos, pues hay otros medios para suministrarla, aparte de la presentación. Se puede hacer un documento, un anexo, mandar un correo electrónico o hablar con la audiencia después en el turno de preguntas, lo que no ha quedado claro, volver a explicarlo o suministrar esa información. Bueno, está claro que muchas de las presentaciones en las que estás pensando, su propósito es informar y por lo tanto se trata de suministrar esa información. Vamos a ver otro propósito. El siguiente sería entretener. Hemos dicho que en este curso no vamos a hablar de presentaciones en las que el único propósito es entretener. De todas formas, cuando es así, cuando se trata de entretener, es muy sencillo. Hay que recurrir a nuestra personalidad porque se supone que se nos da bien entretener y hacerlo como si estuviésemos entreteniendo a nuestra familia o a nuestros amigos. De la misma forma, de una forma sencilla y llana, coloquial, por supuesto. Bueno. De todas formas, en el mundo académico y profesional, sí es cierto que aunque una presentación sea formal, suele tener una parte previa, y a veces posterior, una parte previa en el que el objetivo sí que es entretener. Es de toma de contacto, de socialización. Algunos expertos lo han llamado la pretarea, es decir, antes de la presentación en sí, vamos a socializar un poco. Y entonces sí que puede ser es el objetivo, entretener. El único problema en este caso es que hay mucha gente que no sabe acabar esa fase de pretarea, y pasar ya a la presentación en sí formal, o técnica, o más importante, y se quedan en la parte de entretenimiento. Debemos cortar, cambiar el objetivo, el propósito, e irnos a la presentación en sí. Otro propósito que nos propone Javier Reyero, este también es muy habitual, educar. Es similar a informar, pero en este caso se supone que vamos a... Tratar de provocar cambios más profundos en la audiencia. No solo es darle unos datos, sino quiero, queremos que cambien la forma de pensar. Que conozcan más información, que tengan más datos, por supuesto, pero también que, que utilicen esa información en el futuro, que la recuerden, que cambien un poco, de alguna manera, en la forma de pensar, en la forma en la que hacen las cosas. Cuando una presentación tiene el objetivo de educar, lo más importante es ser didáctico. Ser didáctico significa preocuparse continuamente de que la otra persona, la audiencia, nos esté entendiendo. Continuamente. Tener realimentación. ¿Se comprende? Buscar ejemplos, analogías, ese tipo de cosas. Cuando se trata de educar, la otra persona es muy importante. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de si lo ha entendido y si no es así... Dedicar tiempo extra a reforzar las cosas, volver a repetirlo. Esto a lo que nos lleva es que hay que tener cuidado con el tiempo. Cuando el propósito es educar, igual tenemos que reservar un tiempo específico para reforzar lo que estamos contando. También es muy importante partir de los conocimientos previos de las personas, ¿eh? para no reiterar lo obvio para ellos. Tener claro qué es lo que ya saben y empezar a partir de ahí. bueno Un ejemplo de una charla en la que la, la principal... El principal objetivo sea educar, pues es una clase de universidad o en el colegio, mismamente. Otro objetivo, otro propósito de una presentación puede ser emocional. En este caso, de lo que se trata es de provocar emociones en la audiencia, en el público, de conmoverles. Bueno, un ejemplo puede ser, pues, en un acto de una entrega de un premio, cuando un amigo habla sobre el premiado o en un acto, una celebración de una jubilación, de un compañero de trabajo en el que se dicen unas palabras, un discurso sobre esa persona. El consejo fundamental en este caso es emocionar mediante el discurso, el lenguaje, el contenido, no mediante nuestras emociones, las emociones del que habla. Es decir, es un error. Si queremos provocar tristeza, estar triste. Si queremos provocar ira, pues estar irritados. Si queremos provocar excitación, aparecer excitado. O sea, no tenemos que teatralizar la presentación. Tiene que ser correcta, normal y tiene que ser el contenido, lo que contemos, el discurso, las palabras, las que provoquen esa emoción en los que nos escuchan. Otro posible propósito es el de motivar. Esto ocurre mucho en el mundo empresarial. Pues un jefe que tiene unos empleados desmotivados porque igual hay dificultades en la empresa y queremos pues, aumentar la moral, que estén más motivados. En este caso es importante fijarse y tener cuidado con el fondo y las formas. Es decir, con el mensaje en sí, que tiene que ser motivador, pero también en cómo se dice. Porque podemos caer en algo muy artificial que se note mucho. ¿no? El decir, venga, tú puedes, ánimo, pero sin que haya nada detrás, sin que haya un fondo. Es muy importante centrarse en una charla, en una presentación, motivadora en la audiencia, o sea, en ellos, en el público, porque en el fondo lo que queremos es que cambie la forma en que se sienten. Se sienten desmotivados. Tiene que ser un cambio en ellos. Entonces tiene que estar centrado totalmente en ellos. Y una forma de conseguirlo es visualizar, fijarse en las consecuencias positivas ¿eh? de estar más motivados, de salir de esa dificultad. Por ejemplo, pues con algún caso de éxito, eso es bastante motivador, pero hay que centrarse en las personas que están escuchando. Otro posible propósito es el de amonestar, echar la bronca, reñir de alguna forma. Por ejemplo, ha ocurrido algo se ha hecho mal, ha ocurrido algo malo en la forma de proceder en una empresa y se ha incurrido en pérdidas económicas y no queremos que vuelva a pasar. Bueno, cuando se trata de amonestar, por supuesto, lo más importante son las formas. Nunca hay que perder Las formas. Empezar a gritar, volverse loco. Hay que ser objetivo en el mensaje que se transmite, en las acusaciones, entre comillas. ¿Eh? Buscar datos que respalden. Es decir, ejemplo, se ha perdido esta cantidad de dinero porque esto se hizo mal. Bueno, una forma de amonestar en la que la persona que recibe la bronca se lo va a tomar mucho mejor, dicen que es la técnica sándwich. Que consiste en dividir nuestro discurso, las palabras, esa bronca, en tres partes. Una positiva, otra negativa y otra positiva de nuevo. Es decir, primero, empezar con algo que se ha hecho positivo, o sea, algo que se ha hecho bien. Luego, centrarse en lo que se ha hecho mal y no queremos que se vuelva a repetir. Y de nuevo centrarse en algo positivo, por ejemplo, en los beneficios que podríamos conseguir si eso se hace bien la próxima vez. Ejemplo. Voy a echar la bronca a alguien porque hemos perdido dinero en un proyecto porque algo se ha hecho mal. Podríamos decir algo así. Mira, este proyecto ha resultado bastante bien. Al final el cliente quedó contento, se han hecho muchas cosas bien, pero ha resultado en pérdidas económicas y eso se debió a que hubo una mala coordinación entre vuestros dos departamentos. No queremos que eso vuelva a ocurrir. Vamos a ponerle remedio. Fijaros que si conseguimos arreglar este problema, nuestro próximo proyecto va a ser exitoso mucho más, seguro, vamos a ganar dinero y va a ir todo mucho mejor. Positivo, negativo, positivo. Una forma de afrontar una presentación en la que el objetivo sea amonestar. Vamos con otro objetivo, otro propósito. Inspirar. Cuando se trata de inspirar, normalmente lo que tenemos es una audiencia mucho más joven que nosotros y queremos que realicen un cambio profundo en sus vidas. Un cambio profundo en sus vidas. Por ejemplo, que estudien determinada carrera en la universidad y no otra. Que se preocupen más por el medio ambiente y empiecen a reciclar, a utilizar energías renovables, etcétera. Que empiecen a colaborar con una ONG para ayudar a mitigar la pobreza en el tercer mundo. Algo así, un cambio profundo en sus vidas. Bueno, cuando se trata de inspirar hay que recurrir a las emociones, sin duda. Lo mejor es visualizar ese cambio, el impacto que va a tener en sus vidas, ese impacto positivo. Y si conocemos alguna historia de alguien que haya realizado ese cambio y nos pueda esa historia contar pues los beneficios de haberlo hecho, mucho mejor. Tenemos que apelar siempre a las emociones. Estaba pensando en la charla que dio Steve Jobs en Estados Unidos en una universidad en el 2005 a los que comenzaban ese año. Fue una charla muy inspiradora. Les decía cómo pensaba él que debían comportarse en la vida. Ese era el objetivo, inspirar y no otro. Y por último, ¿eh? nuestro octavo propósito es persuadir. Esto es muy fácil. Persuadir es convencer a alguien de que haga algo, de que compren un producto, de que realicen un cambio, de que piensen de otra forma, sin que sea tan profundo como algo inspirador, pero sí que tienen que hacer un cambio. Compra mi producto, ¿eh? haz esto, no hagas aquello. Bueno, cuando se trata de persuadir es bueno apelar a las emociones... Y a los datos, a la lógica, es decir, envolverlo todo como una historia, por ejemplo, visualizando los beneficios de comprar mi producto, pero también apelar a la lógica, es decir, dar datos datos objetivos de los beneficios que se pueden encontrar si realizan ese cambio. Si compras mi producto, pues va a pasar esto, esto y esto. Y esto. Ese tipo de, de enfoque a las emociones y a la lógica simultáneamente en la presentación. Bueno, y voy a finalizar haciendo una reflexión. Seguro que estás pensando, bueno, yo creo que las presentaciones que yo voy a hacer van a ser todas informativas. Sí, porque bueno, van a ser técnicas o en, el, en la empresa y al final se tratará de, de informar, ¿no? De, de contar información. Bueno, muchas veces va a ser cierto. El objetivo principal será informar, pero tenemos que evitar que se convierta en el único objetivo, en el único propósito. Por ejemplo, una clase de universidad su único objetivo es informar tenemos que pensar que no. ¿Por qué? Porque si pensamos que se trata de informar y lo dejamos ahí vamos a tomar decisiones al planificar la presentación, al realizarla que la van a hacer muy poco efectivas. Una clase de universidad no tiene también un componente de persuasión Igual debo convencer a los estudiantes de que esto que estoy contando es importante en sus estudios, de que es importante en su vida profesional. Una clase no tiene también un componente de inspiración, no se trata de inspirar a los alumnos para que sigan estudiando, para que trabajen en una determinada profesión. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en una clase de contabilidad. Puedo pensar, a ver, esto es informar, se trata de de contar cómo es el plan contable del año no sé qué, que tiene esto, esto y esto. Bueno, si lo dejamos ahí, pues claro, nos va a quedar una presentación que va a ser un aluvión de datos, de información, sin sentido. Tenemos que intentar buscar ese objetivo secundario, ese propósito secundario, de, por ejemplo, persuadir. La contabilidad es muy importante para tu futuro profesional, por ejemplo. Me estaba acordando de un estudiante que hace poco aquí en esta universidad nos dijo, mi próxima presentación consiste en la clase de inglés hablar de la historia del Banco Santander. Le preguntamos, vale, ¿cuál es el objetivo el propósito de esa presentación? Informar al profesor, a la profesora en este caso, y a mis compañeros de la historia del Banco Santander, cuándo se fundó, quién lo fundó, cómo se ha expandido. Mal. Mal. Ese no es el propósito de la presentación. El propósito de la presentación es persuadir a la profesora de que sabes mucho inglés. Si no tienes eso en cuenta, si no lo tienes en la cabeza, cuando te pongas a planificar la presentación vas a decir bueno, como mi objetivo es informar de la historia de este banco, voy a hacer unas diapositivas, voy a buscar fotos históricas, voy a buscar muchos datos y estadísticas. Mal. El objetivo es convencer a la profesora de que sabes mucho inglés, por lo tanto te tienes que centrar en el discurso, en las palabras, ensayar la presentación muchas veces, la pronunciación. Yo creo que es un buen ejemplo de lo importante que es tener claro el propósito, para así hacer la presentación enfocada a ese propósito y será mucho más eficaz, seguro.